Vuelos de 45 minutos a una hora aproximada. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¡No, no Vamos a puedo a creer! ¡No ¡No de puedo Catherine Boys, bienvenidos a un nuevo videoblog, estoy súper feliz de que estén aquí en este momento. Y esa felicidad se debe a que el día de hoy nos vamos en una aventura realmente impresionante y magnífica. Y lo digo con muchísima humildad, el lugar que vamos a visitar es realmente mágico. Vamos a conocer México, Teotihuacán, desde lo más alto y luego de eso nos vamos a una pequeña sorpresa son las 4 de la mañana mi gente aunque no lo parezca porque ya encendimos las luces de la casa así que ya nos vamos porque la gente de Teotihuacán desconocido nos invitó para esta gran aventura aquí empezamos si eres nuevo en el canal suscríbete y activa las notificaciones dándole click a la campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo ahora sí empezamos De 45 minutos a una hora aproximadas y durante nuestro vuelo no brincamos ni jugamos. Estamos de acuerdo. Sí. Ay, qué miedo. Gente, ahora sí va a empezar el vuelo. Estoy relax, está nice. Me encanta saber que voy a volar sobre Teotihuacán. Acá está nuestro piloto, asegurándose de que todo salga bien. ¡Oh my God! ¡Qué hermoso! ¡Impresionante! ¡Ay, qué Dios Como pueden ver, allá en el fondo va subiendo otro globo. Va subiendo, ¿verdad? Sí, ya, ya, okay. ya, ya va despegando. ¡Super! Miren eso! ¡Qué impresionante! O sea, ya van 5, van 5 a la vez. ¡Wow! Nuestro globo se mantiene por puro calor, en el cual nosotros calentamos el aire que está aquí adentro a una temperatura aproximada de 100 grados centígrados. Al calentarse nosotros nos sostenemos, o sea, flotamos en el aire. Y el método de navegación todo es por medio del viento, a diferentes alturas, diferentes direcciones y diferentes velocidades de viento y sobrevolamos todo lo que es el valle de Teotihuacán que ahorita tenemos a la vista la más importante, la pirámide del sol en la parte norte la pirámide de la luna y en la parte sur el templo de Quetzalcóatl Giselle, mira, mira, ¡Mira, mira, Me da gana como que, que baje el globo, que baje el globo y que nos pongamos allí Gente, estamos volando encima, justo encima de la pirámide. ¡Guau! Oh, wow. Dale, dale, no dale, ponte, ponte. Ok chicos, en 10 minutos aproximados estamos aterrizando, tocando tierra, ¿vale? Para las indicaciones, sujetarse, flexionar rodillas un poco, ya nos enderezamos, platicamos y nadie se baja hasta que yo lo indique. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¡Sí! Ah, toca el brindis. Ahora sí, ya. Yeah. Ahora sí. Ahora sí. Ahí vamos. Nos toca el brindis, pues muchas felicidades a todos. Gracias. Por este vuelo, felicidades. 1, 2, 3. Bueno gente, acabamos de llegar al restaurante donde vamos a desayunar porque este es un tour totalmente completo. Como empiezas muy temprano en la mañana, cuando llegas al lugar donde tienes que inscribir antes de volar en el globo, pues tienes algunos refrigerios, cafecitos, cositas de picar. Luego vuelas, te vas ahí a lo más alto en el globo y cuando bajas hay un brindis y luego un súper desayuno. Entonces acabamos de llegar, vamos ya a comer a ver qué tal la comida porque ya hace poquito de hambre miren y esa panza la comida, ya, no <ríe> miren este desayunito riquísimo es un buffet pero yo elegí pancakes un dulcecito una ensaladita de atún y quesito buen provecho y ahí voy a comer porque ahorita tenemos una nueva sorpresa llegamos al desayuno super delicioso está la mañana en pleno apogeo el sol ya salió, está súper fuerte. Ahora vamos rumbo a una zona arqueológica, que la verdad, al parecer no mucha gente tiene acceso, pero hoy ustedes van a poder disfrutarlo aquí. A 1519, cuando llega Español a México, el líder económico aquí era Aztec. ¿Y qué hablaba Aztec? Náhuatl. Entonces, Náhuatl era como el que más se escuchaba. Ellos llegan a Aztecs y dicen, wow, qué bonito, ¿quién hizo? No no sé. Ah, bueno, yo a Aztec le voy a poner nuevo nombre. ¿Pero qué nuevo nombre merece? La ciudad de los dioses. Ellos creían que Dios había construido ciudad. Desde entonces se llama Teotihuacán. Acabamos de llegar al lugar misterioso que les venía comentando hace ratito después del desayuno. Y por acá estoy con Freddy, quien nos va a guiar, nos va a ayudar un poco. Y bueno, vamos a conocer un lugar muy desconocido para la gente. Una casa teotihuacana, una casa de esta cultura donde vas a ver pintura mural, pruebas de que cómo jugaban a la pelota, de tres maneras diferentes pruebas de que habían dentistas y vamos a ver los penachos de cocodrilo Tlaloc es el señor de la lluvia y de las tormentas y aquí vamos a tener la oportunidad de ver su rostro. Los sorprendentes que trae anteojos, colmillos y una lengua partida en dos. lo vamos a ver de este lado. ¿Pueden tomarlo? Él es Creo que he visto esta figura anteriormente. ¿Sí? Bueno, a lo mejor lo viste en Templo Mayor allá en Ciudad de México. Sí, algún museo también. O sea, era una ciudad cosmopolita. Eso quiere decir que venía gente de otras culturas. Aquí al Teotihuacán se identifica que llegaron los mayas de Guatemala, los zapotecos de Oaxaca, los totonacas de estajín y diferentes tribus de todo el territorio mexicano. ¿Sabes por qué? Por lo obsidiana, Material volcánico, vidrio volcánico, que para ellos era lo más preciado. En el México antiguo las canicas les servían para aprender números, para aprender las matemáticas. Sabemos que estos son ríos de agua porque se dan cuenta hay como unos ojitos. En la pintura mural antigua del México antiguo esos ojitos marcan ríos de agua o corrientes de agua arqueólogo muy famoso de Teotihuacán encontró cráneos de mujeres y de hombres con dientes hechos de jade hoy en día se ponen dientes de oro se ponen dientes de plata, ellos se ponían dientes de jade de piedra, los aztecas es bien sabido que venían de una peregrinación desde el norte, pero durante su camino encontraron lugares como esto y quedaron maravillados, quedaron maravillados. <risa> la conclusión a la que llegaron es que este lugar fue construido por divinidades y lo nombraron Teotihuacán Qué significa vale. Ciudad de los Dioses ciudad o los Ciudad dioses. donde los hombres se convierten en dioses y las mujeres. Las mujeres no porque nacen siendo dioses. Ah, ya tengo mi boletito, 75 pesos de entrada a las pirámides. Ahorita vamos a la, a la pirámide de la Luna y según Freddy vamos a hacer cantar la pirámide. No tengo idea cómo, pero estoy emocionada porque va a estar muy interesante. Así que vamos a ver cómo cantan las pirámides. Así, oh, hey, pirámide de la Luna. Canta ahora y, y va a Desde aquí, bueno, no lo pueden ver, ya se lo voy a mostrar ahí, ahí pueden ver la pirámide del sol Esa es la pirámide del sol, que es la pirámide más grande de aquí de Teotihuacán Acabamos de llegar a la Plaza de la Luna Miren todos los basamentos que están aquí rodeándonos Me encanta cómo se te ve tu sombrero Ahorita vamos a subir la pirámide de la Luna Que está por allá, está altísima la verdad Yo la siento alta, no sé si voy a poder cumplir ese reto, pero bueno, voy a tratar. Quiero mostrarles cómo suena un cántico o cómo podemos hacer cantar las pirámides desde este punto. Ya van a ver. Eo, Tienen que escuchar el eco. Si no lo escuchan, ustedes están mal. ¡Ey! Está bien cool, de verdad Ya estamos aquí, mis amores Vamos a empezar a subir eso No les niego, tengo algo de miedo Se supone que yo no puedo subir tantos escalones De forma muy seguida Pero aquí hay este cablecito Entonces yo prefiero agarrarme de aquí Hasta llegar a la meta. Catherine no tuvo miedo alguno en el globo, pero ahora la estamos viendo un poco indecisa para subir la pirámide. Tú me vas diciendo cuántos escalones me faltan, ¿oíste? Dale, pues. Bueno, gracias. 1300 escalones. Me regreso, ya... <risa> <mismo>. <risa> ¡Wow, wow, wow, wow! Ya estás llegando, dale. Me merezco un premio. <risa> ahora sí, <llegué risa> <a la meta. risa> Estamos en la parte de arriba de la pirámide de la luna, miren toda esta belleza. ¡Woo! Los antiguos mexicanos consideraban un altepetl, un cerro o una montaña, la montaña de los mantenimientos, porque ahí hay cualquier cantidad de recursos, árboles frutales, silvestres, el maguey para hacer el pulque, el aguamiel, comerse los gusanos, hacer su ropa y la madera de los árboles para construir casas. Super. Entonces eran sagrados, no podían traer una montaña a su ciudad, entonces Exacto. lo que hicieron fue construir una a mano. Aquí wow. tenemos la prueba de que replicaron la pirámide del sol de una montaña o de un cerro. Muéstrame, a ver. Está de ese lado, mira. La pirámide uh -huh. y la montaña que está paralela a ella se llama Patlachique, así lo conocemos. De hecho toda esa cordillera de montañas se llama Patlachique. Pero la que está exactamente detrás o a un lado de la pirámide de la luna es la que marca su misma forma. Se basaron en esa montaña para darle forma al basamento piramidal del sol. Genial, gracias Freddy <risa> Bueno mis amores, desde aquí de la pirámide de la luna y allá al frente la pirámide del sol yo despido este videoblog, espero que lo hayan disfrutado un montón La verdad me fascinó venir a este lugar, visitarlo, conocerlo, escuchar sobre la historia Y sobre todo entenderla y poder experimentar un poco de lo que hubo aquí en este sitio en Teotihuacán Muchísimas gracias Freddy por toda tu compañía, de toda tu paciencia y por todo tu cariño Para mostrarme y regalarme un poquito de este México que en verdad amo demasiado Y en verdad gracias a toda la gente de Teotihuacán desconocido que me invitó a este lugar Y pues yo complacida, emocionada de haber podido tener la experiencia de visitar Teotihuacán en Globo Y luego estar aquí arriba en las pirámides Por favor, compartan este video con sus amigos Denle click a la campanita, suscríbanse Porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video Ahora tengo el reto de poder bajar de aquí arriba Que no sé cómo lo voy a hacer Pero bueno, los amo demasiado y hasta un próximo video Ah, recuerden que estoy subiendo videos diarios Así que mañana hay nuevo video Bye, bye Miren la fila que trae Caterin bueno. Todo el mundo quiere avanzar y ella viene. Uh, pasito de viejita. Mira la cara de brava de la que está ahí. Todo el mundo está cabriado. <ríe> okay. Sí, hombre, claro. <ríe>